Artículo 29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas Artículo 29. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras y territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar su conservación y protección sin discriminación. Número dos, los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin el consentimiento libre, previo e informado. Conjuntamente con los pueblos indígenas, el estado adoptará medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. Es la el alma de la, de la, de la declaratoria el artículo 31. Y es letra muerta. Entonces mi padre, cuando él vivía, decía, yo voy a pagar una manda porque mis hijos están enfermos. Y ya él hacía muchas cositas como un ojo de Dios, no sé qué tanto hacía un, una flecha, que es un y no sé qué hacía. Y ya... Nos limpiaba con eso a todos, a toda la familia, porque no podíamos venir todos a la piedra blanca. Y le decía yo, ¿y para qué es eso? Pues para que no se enfermen, para que estén bien. Y así nos protegía mi papá porque él era chamán. Que va por aquel lado, sí, sí. pero ser es esta misma agua. Que va para allá. Sí. Y allá sale el canal alto, sí. el canal ah, que cobra ah, que... agua para la cosa por va que aquel lado. Las obras del gobierno, ¿no? el destrozo de la naturaleza. Sí. Nos encontramos en la ribera de nuestro querido río Suaque. Es una tristeza verlo, cómo lo están destruyendo en este momento. Prueba de ello es, esas máquinas que están trabajando ahorita, las concesiones que ha hecho el gobierno para desaguar la planta productora de electricidad que está aquí a un costado. Es una tristeza ver cómo se va a morir nuestro río las máquinas están sacando la arena de abajo, están dejando un, un caudal hondo. Las gente ya no van a poder venir a vacacionar aquí por la profundidad que va a tener este río. Esto no se va a acabar nunca a lo que estamos viendo, a como están trabajando ahorita en esta construcción del, del desafogue del agua caliente de la termoeléctrica. Lo que nos va a traer es muerte para la flora. Muerta para la fauna y muerta también para los humanos. Este río es el alma de los pueblos porque sin agua limpia no podemos vivir. Todos los, los, los lloremos hemos vivido en este río durante miles de años. El agua es el sustento y si contaminamos el agua nos vamos a morir todos. Y, y no va a haber dinero que, que, que cueste para, para aliviar a las almas, a las gentes. El dinero ya no va a valer cuando esto esté contaminadísimo, ya no va a valer. Esta, esta rama es, es para curar heridas, llagas. Pues aquí estamos viendo lo que, es, eh, lo que es el río Yaqui en sí, lo que queda del río Yaqui. Este río, en eh, años posteriores, este, era el río más caudaloso de toda esta región del noroeste del país de México. Y lamentablemente, con las obras hidráulicas que se han instalado sobre la cuenca del río Yaqui, el exceso del control sobre, sobre las aguas ha provocado que este río en la actualidad esté totalmente seco. Como pueden ver, no hay una gota de agua superficial y por lo tanto la desertificación está avanzando bastante hacia más allá de lo que es la margen del río Yaquín. Lo último que estamos enfrentando en cuanto a la defensa del territorio y del, y del elemento vital que es el agua, eh, es un acueducto. Es un acueducto que se empezó a construir en el 2010 y del cual nos enteramos en, la, en los medios de comunicación masivos. Se nos hizo raro y por eso empezamos a investigar y resulta que se trata pues de, de, de interceptar el agua que viene hacia la tribu Yaqui, interceptarla en una presa intermedia que se llama Plutarco Elias Calles, una presa generadora de energía eléctrica. ¿verdad? Interceptarla y trasvasarla hacia la ciudad de Hermosillo, a la ciudad capital, precisamente donde, donde empieza el parque industrial de Hermosillo. En ese sentido, nosotros cuestionamos: una ciudad sin agua como Hermosillo, que se declara eh, con déficit de agua, ¿por qué entonces está instalada la Coca-Cola ahí? ¿Por qué entonces eh, se acaba de instalar la empresa más grande, la cervecera más grande del mundo, que es la Heineken? porque está la planta Ford y también está la big cola, desarrollos inmobiliarios en Hermosillo, con lagos artificiales y piscinas y bosques. Con una ciudad sin agua esto no es posible. Aquí se regaban por, por escurrimientos, por desbordamiento del río y por la humedad que se generaba, se regaban más de 70 mil hectáreas. Y hoy en la actualidad únicamente se siembran 18.000. Y eso es debido a que ya no hay agua en el río. Más de 7.000 hectáreas se han ensalitrado totalmente. Y esto se debe precisamente también a que ya no existe la barrera natural que había anteriormente del, del agua subterránea eh, que, que mantenía el río ya que cuando tenía agua superficial. La ciudad de Hermosillo nunca va a dejar de requerir agua porque ahí está la gran industria consumidora de agua. Ahí está la gran población que requiere agua las 24 horas. En ese sentido, no les interesa mantener vivo este, todo este entorno ecológico, todo este medio ambiente, y tampoco les interesa que un pueblo sobreviviente a miles de masacres, miles de penurias, ¿verdad? Eh, siga desarrollándose aquí en esta tierra. Pues, ¿no? Que abajo está el... el río Sonora es uno de los, es el segundo río más grande del estado de Sonora, donde hace cuatro años se dio una contaminación por la minera Buenavista del Cobre, que derramó 400.000 metros cúbicos de una solución ácida de cobre y algunos metales pesados. Entonces provocó un desastre ambiental, que es el desastre más grande de la minería en México, en todo el país. Para el gobierno de México, eh, para la Semarnat, no hay contaminación según ellos. Ya pasó todo, pero son mentiras eso. ¿no? La gente está absorbiendo poco, poco cobre, poco aluminio, poco arsénico, cromo también se encontró. Pero eso llega un momento en que la célula no aguanta y se vuelve cancerígeno. Y eso se va a poder ver dentro de 5, 10 o 15 años. Ahorita nos enfocamos al arsénico en particular. Encontramos eh, ciertamente exposiciones altas, eh, aún en agua embotellada. Contrastaron nuestras mediciones con lo reportado por las autoridades, porque en los poblados donde decían que la concentración era baja, nosotros lo encontramos más alta. También fue donde encontramos eh, mayores prevalencias de problemas de cáncer de piel. Entonces lo que hace la autoridad es, previo a la distribución, mezclan esta agua con el agua proveniente de otros pozos, incluyendo actualmente el, el, el acueducto, el acueducto eh, Independencia. Eh, que viene del río Yaqui. Al mezclarlo, pues reducen la concentración de arsénico para, para entonces sí que pueda justificarse la distribución para su consumo directo. Sí. Sí. Que más fuerte se siente. ¿En la proterozoica, seres unicelulares en la bendita agua. Lingüísticamente, eh, Ba significa agua, y para mí el agua es el elemento más sagrado que el mundo nos ha dado, que la vida nos ha dado, porque ella es vida. Cuando quiero relajarme, me voy a la cueva del reyoso, en donde está cayendo una cascada, y ahí me pongo a escuchar el canto de la va. y espiritualmente me siento que vivo en nuestra gran región del mayo el agua escasea no necesita más agua lo que necesitamos nosotros es aprovecharla sustentablemente ha sido canalizada antes, antes de los años 50, cuando la va corría libre, la vida fluía por todos lados. Pero cuando empezaron las construcciones de las grandes presas en 1942, toda aquella gran cantidad de vida vegetal y la vida animal murió. La construcción de la presa del veranito nos ahogó gran cantidad de elementos culturales que nos dejaron nuestros antepasados y que hoy están bajo las aguas de esa presa. La cultura se nos ahoga. donde nos encontramos con un grave problema de abasto de agua. ya pues Desde siempre aquí no hubo agua, entonces en principio traían agua con pipas. De casa a casa le echaban agua en los tenacos de la gente. Eh, hace unos años eh, pusieron desalinizadora, la cual no... Funciona bien, no tiene la capacidad para abastecer bien todo el pueblo. Eh, por ejemplo, a mí en la semana me llega medio tinaco, el cual son 500 litros. Con eso no, no puedo hacer todo lo que necesitamos hacer. Hicieron tuberías, pusieron llaves y pues nosotros conectamos manguera y con esta manguera lo metimos al tinaco y dejamos que, pues que caiga agua. Nada más que, pues aquí ahorita esto está totalmente vacío. Pues últimamente yo he presentado una queja en derechos humanos. Yo, por ejemplo, lleno tres tinacos a la semana, eh, son 450 pesos a la semana. Entonces yo llevo casi dos mil pesos al mes y tengo que pagar más caro que la luz. La mayoría de la gente no puede pagar eso, no tienen dinero para eso. Pidieron agua y le dieron electricidad. Luego, otra vez, fueron a pedir agua, le dieron viviendas. Luego, otra vez, fueron a pedir agua, le dieron pangas. Siempre le dan otra cosa menos agua. No sé, no sé cuál será la razón. Razón sería cuestión de investigar. Muchos dicen que porque quieren debilitar al pueblo. No, pues yo no sé, no puedo confirmar eso. Qué boa, qué qué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 Ante ya que están, a mí me fue la coto, he para todos aquí está fue. Ocalae, mata, se está fue. Ocalae, mata, se está fue. Mete en mi guía. Ante ya que están, a mí me fue la coto, he para todos aquí está fue. La lluvia, que venga la lluvia. Para nuestro pueblo, eh, so, antes de la, de la fundación de las comunidades Punta Chueca y Desemboque, eh, antes ellos vivían en la isla del Tiburón, que pueden ver de este lado. Para nosotros era muy importante también... Eh, el lugar donde nosotros somos originalmente, porque un lugar para nosotros no es un, simplemente un lugar, un, un lugar habitable o, o un terreno, un territorio para nosotros es algo más que un lugar. para nosotros eso, eso es sagrado. nos quieren como despojarnos de todos de todos esos conocimientos, de todos esos lugares. lo el agua igual, no nos quieren dar como derecho a tenerlo, porque nos quieren despojar de los terrenos, ¿no? de los territorios que nosotros habitamos. Amat pa' hima ya, sainte pa' ya, Amatika ella, amadika mi mi mo patá ya, samó ya, amadika, no, que amé ¡Más por la ¡Qué <tose> ¡Ah, basta, ya abrió!